Quiero dejar con ustedes al doctor José Peña Ruz, quien es químico farmacéutico por la Universidad de Chile, magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad de la Frontera, también diplomado en Vacunología del Instituto Nacional de Salud de México y actualmente es asesor regional de las Américas de Asuntos Regulatorios de Vacunas y Medicamentos por la Organización Panamericana de la Salud, ...Organización Mundial de la Salud... ...Doctor... ...Muchas gracias... ...Buenos días... ...a todos y todas... ...me disculpo por la disfonía. difonía... Eh, estos son ...unos viajecitos que parece que... ...cobraron su, su cuenta... Eh, ...en primer lugar quisiera agradecer la invitación... ...al Doctor Lola... ...y a su equipo... ...la verdad es que hemos trabajado juntos... ...hemos compartido oficina en algún minuto y son queridos amigos, la verdad, Álvaro Guillermo, Eduardo, que está por ahí, que siempre me trató de conducir por el bien, no sé qué tanto consiguió, pero lo he intentado, Eduardo, <coughs> Eduardo es sacerdote, por cierto. Eh, bien, yo la verdad es que quisiera hacer una, una presentación un poco, uh, tal vez provocadora en algunos temas, porque me parece que el tema que nos atiende oh, que atendemos hoy día, eh, tiene algunos antecedentes. no partimos de cero en esto. Y, y claro, en el contexto nacional, uno, claro, se le viene a la memoria cuando hablamos de ética, la evolución de farmacia y cómo se envió a los directivos de las cadenas de farmacia a cursos de ética, por ejemplo. Ese es el contexto, ese es el mundo real. Y también sabemos que la industria de, de investigación y desarrollo, por ejemplo, ha tenido sanciones monetarias muy, muy importantes en el mundo por malas prácticas. Claxo, Novartis, Roche, y es cosa de googlear y ahí encontramos. O sea, ese es el mundo que enfrentamos en el día a día. Muy bien, pero para contextualizar el tema, yo quisiera compartir... Una serie de láminas que por cierto tienen algún, eh, algunos años ya de antigüedad, no son nuevos. El problema es que la situación no ha cambiado, entonces los números siguen siendo más o menos parecidos. Eh, quiero agradecer a la gente que me compartió sus láminas, al Ministerio de Salud, a la Dipón en particular, a una asociación de usuarios, Anadeus, que se preocupa estos temas, entonces ustedes van a ver reflejado en mi presentación, una serie de antecedentes y fuentes eh, confiables absolutamente. Esto, por ejemplo, es del Banco Mundial. Y ahí ustedes ven que eh, el Banco Mundial ha dividido a los países del mundo conforme a los ingresos. Ingresos altos, medios altos, medios bajos y bajos. Y ustedes ven que los países de ingresos altos, que se representan prácticamente al 16%, tienen un gasto en salud cerca del 80%. ¿Sí? Por lo tanto, si uno está hablando de equidad, de justicia, de ética, ya partimos con un problema de asimetrías brutales. ¿sí? Muy bien, pero si ahora vamos al gasto farmacéutico, en particular siguiendo esta misma lógica de los países de ingresos altos, medios, bajos, y el gasto en productos farmacéuticos se repite la misma figura. O sea, el 16%, países, 16 de los países del mundo tienen ingreso alto y gastan, en el mundo farmacéutico en el mercado farmacéutico, el 80%. O sea, claramente ahí tenemos algunos eh, problemas importantes. Y si miran esta lámina, aquí se refleja el gasto uh, del mundo público y el gasto del mundo privado. Desgraciadamente, uno ve de nuevo que... Eh, que el gasto de bolsillo en buenas cuentas en los países de menos ingresos alcanza casi el 84%. O sea, digamos, los sistemas de salud, los sistemas públicos atienden eh, en un porcentual muy menor las necesidades justamente de salud y de medicamentos. Este es el mundo real. ¿Sí? Muy bien. Otro de los antecedentes que yo creo que también es importante, y ya lo refirió en alguna medida el doctor eh, Saavedra es la capacidad de investigación y desarrollo en nuestros países y ahora sí hablamos de eh, Latinoamérica en particular. Y vemos que la capacidad de eh, investigación y desarrollo de principio activo en nuestros países está bastante ausente. Lo que hacemos en buenas cuentas es acondicionar, comprar materia prima y fabricar en base ya a un producto que ya eh, fue investigado y eh, formulado muchas veces. Muchas veces. Eh, nos, nos preocupa el etiquetado o el llenado entonces claramente tenemos un debe en investigación científica y en desarrollo de nuevos productos <coughs> también ya lo dijo el profesor Saavedra los estudios de bioequivalencia no son sino una comparación de un producto uh, de referencia versus un nuevo producto un, nombre, un producto genérico que en buenas cuentas quiere demostrar que en un tiempo determinado vamos a tener igual concentración del producto o del principio activo. Eso es lo que son los estudios de bioequivalencia. Y también mencionó claramente, y eso me parece tremendamente eh, relevante y nunca disociar de este tema, el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Que no son sino otra cosa que la producción sea predecible. ¿Sí? que tengamos documentado y que podamos reproducir justamente la calidad del producto en cada uno de los lotes. Por lo tanto, ahí sí tiene sentido la bioequivalencia, porque la bioequivalencia lo hacemos en un lote de producción. Tenemos que garantizar que cada uno de los lotes que se producirán en el futuro tengan las mismas condiciones y cualidades y especificaciones de calidad. Por lo tanto, eso es lo que son los estudios de bioequivalencia. Pero, asociado a esto, hay muchos otros ingredientes. ¿Sí? Esto es la mirada... Eh, digamos, pequeña respecto al problema, pero la verdad es que el problema tiene una dimensión mucho mayor que esto dentro del problema se ha dicho que los productos genéricos son de mala calidad ¿sí? eso lo escuchamos desde siempre, son malas de calidad bueno, y la verdad como que se ha eh, hay todo un mito al respecto, pero si uno mira, por ejemplo el, el, el mercado europeo donde hay agencias, hay reguladores consolidados, son robustas sus su regulaciones, uno ve que el mercado de genéricos en Europa alcanza casi el 50%. Por lo tanto, ese mito tendría que uno cuestionarse cuáles son los intereses de esta, de esta propaganda antigenérico. Pero en lo concreto, Europa sí lo dice. Hay que decir que, como ya también se mencionó, la industria tiene sus intereses, nosotros como organización también tenemos interés. Y nuestro interés claramente apunta a que creemos y, y sostenemos que teniendo políticas y estrategias conducentes a la mayor distribución de genéricos, generaremos un mayor acceso y cobertura de salud a la población de, de Latinoamérica de la región de las Américas y del mundo. Por lo tanto, tenemos una política claramente que apunta a la producción, desarrollo y distribución de productos genéricos. También se mencionó que hay una serie, las la, la organizaciones trabajan en generar una serie de recomendaciones que no son vinculantes, por cierto. Las recomendaciones que genera la OMS, la OPS, no son vinculantes. Los países la toman o no la toman pero nuestro deber es ir generando lineamiento conforme al conocimiento técnico-científico. Y en ese sentido, nosotros ya hace algún rato, trabajando junto con la industria nacional e internacional, con la academia, elaboramos una serie de guías y una de ellas es eh, referida a la bioequivalencia. Ya tiene varios años esta, esta guía. Así como esa, hay una serie de otras guías, respecto a las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas, etc. Falsificación, farmacovigilancia. Ahora la pregunta es, y ya ahora entrando al contexto que me pidieron en la presentación, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuál es el contexto? Bueno, en esta lámina, que se ve un poco borrosa porque la saqué de una revista que se editó recientemente, en la revista Panamericana de, eh, en nuestra organización, tiene un número especial sobre regulación y medicamentos, ahí muestra el grado de implementación de estas recomendaciones que hemos elaborado junto con la industria en nuestros países. Y en el extremo, eh, en el lado derecho, abajo, ustedes tienen un, una torta respecto de los lineamientos de bioequivalencia en particular. El azulito significa que ese porcentual son los países que han incorporado en alguna medida esas recomendaciones de la norma que nosotros o el lineamiento que nosotros producimos. O sea, es el 32% de los países de América. 32% ha incorporado su lineamiento. Un porcentual cerca del 14%, algo, algo adaptado, algo tienen. Pero, desgraciadamente, el 54% no tiene incorporado el tema de bioequivalencia. Por lo tanto, otro mito ya a nivel nacional, que Chile está muy atrasado, qué sé yo, que no llega... A... Mitos, no son realidades, son los números que aquí les voy a, a compartir. ¿Okay? Efectivamente, Chile sí tiene un desarrollo muy interesante en el tema de la bioequivalencia. Este mapa de las Américas, en verde he señalado los países que han alcanzado efectivamente el nivel 4, conforme nosotros tenemos un sistema de evaluación y calificación de las autoridades reguladoras, que en buenas cuentas es un sistema que permite ver las funciones críticas de control de, de, de una autoridad, un organismo regulador, tal implementadas o no. Eso es lo que hacemos. Eh, yo me siento súper orgulloso este, de este proyecto, yo he sido el... el el que ha liderado el proyecto en las Américas, por lo tanto lo conozco absolutamente, y creo que ha sido un aporte sustancial para los países con mayor y menor desarrollo en las Américas. Pero no todos son iguales, en verde están las, los países que han alcanzado este nivel 4, y ustedes pueden ver que hoy día tenemos 8 países. Partiendo del norte tenemos la FDA, el Canadá, México. Un país pequeño, diferente, Cuba. También tiene nivel 4. Luego, ya en Sudamérica tenemos Colombia, tenemos Brasil, Argentina y Chile. Muy bien. Ahora, en rojo, quise destacar, no por un capricho mío, porque me gusta el rojo, lo cual es cierto. Pero bueno, eh, no quise destacar, no, no, no tiene ninguna connotación política, simplemente pictórico, digamos. Eh, quise destacar en rojo los países que efectivamente tienen mayor desarrollo en el tema de bioequivalencia. Porque si ustedes comparan, y estos son datos del día de ayer, o sea, lo que les estoy diciendo, ustedes pueden buscar en internet y ahí van a estar. Hoy día, por ejemplo, el AMAT tiene efectivamente una norma de bioequivalencia hace algunos años, pero su desarrollo es bastante menor. Entonces tiene 56 principios activos, pero hoy día tienen apenas 179 productos equivalentes terapéuticos. Esa es la realidad de Argentina, los vecinos. Oye, ¿sí? ¿qué pasa con Colombia? Con Colombia tiene, no, no, no encontré el listado de los principios activos, pero no han de ser más de 20, y hoy día tiene 41 productos equivalentes terapéuticos. Esa es la realidad de Colombia. Cuba es un caso especial, diferente, y yo creo que hoy día no alcanzan a tener 200 productos equivalentes terapéuticos. ¿Qué pasa en Chile? Hoy, al día de ayer, tenemos 100 principios activos con exigencias de estudio de bioequivalencia. Y 1.315 productos ya equivalentes terapéuticos. Por lo tanto, de nuevo, derribimos mito. Hoy día tenemos, evidentemente, dentro de la región, uno de los liderazgos en el tema de la bioequivalencia. ¿Okay? Ahora, habrá cuestiones que discutir. Habrá cuestiones que revisar, qué pasa con los centros de bioequivalencia? Yo creo que efectivamente, y comparto la opinión del, del profesor, creo que se le ha maltratado aquí a los a lo, eh, investigadores, a los centros de, de bioequivalencia. No, no se las ha protegido. ¿Y por qué digo esto de no proteger? Por ejemplo, los compañeros de México que están aquí presentes, hoy día su regulación en México exige que los estudios se hagan en México. Y no permiten los estudios en centros de equivalencia terapéutica de otros países. Eso está en la reglamentación. Hemos estado discutiendo con, con los compañeros y con los colegas de COFEPRIS sobre el particular. Pero yo creo que hay que proteger también la industria nacional, la investigación en el país. Creo que debe haber un, un tema ahí importante. Hay que decir... Y, y yo no tengo ningún problema en mencionarlo, y lo he dicho en todos los foros que, que he participado, yo creo que la impronta, la bioquivalencia en este país, se la debemos al ministro Mañalich. ¿Por qué? Porque antes del ministro Mañalich, el tema de medicamentos en este país está total y absolutamente regulado. Él le puso un foco especial al tema, podemos tener diferencia con la política, de Mañales sobre los alcances los resultados que podríamos esperar pero quien le puso realmente una, una impronta le puso eh, efectivamente puso en el nivel de discusión los medicamentos fue en la administración del ministro Mañales entonces yo creo que se ha avanzado efectivamente don Álvaro ¿dónde está don Álvaro? usted me dice cuando me queden cinco minutos por favor don Álvaro en usted confío Bien, eh, decir solamente que, para que ustedes tengan una claridad total y absoluta, Centroamérica, por ejemplo, Centroamérica es una subregión que hoy día eh, está recién pensando en tener buenas prácticas de manufactura más o menos actualizadas. Se, ese es el mundo de hoy en, en Centroamérica. Por lo tanto, claro, el esfuerzo de llegar a tener eh, norma de bioequivalencia y producto, la verdad está un poco lejano. De forma general, claramente Costa Rica, El Salvador, están haciendo cosas interesantes. Están trabajando en la dirección correcta. Pero si pensamos en Guatemala, pensamos en Honduras, en Nicaragua, la verdad es que estamos bastante lejos. Misma situación ocurre con el Caribe inglés. O sea, ahí no, no existe, aquí. este tipo de discusión no, no, no se da. ¿Okay? Y en Sudamérica, en particular, nuestros vecinos, Bolivia está lejos del tema. Perú, lejos del tema. Paraguay, Uruguay, lejos del tema. ¿Sí? Entonces... Esto lo menciono para contextualizar y tener claridad respecto del rol y el situal que ha alcanzado Chile respecto al tema en la región de las Américas. Insisto, creo que hay mucho para aprender, pero eh, creo que podemos mirar con bastante, eh, de forma positiva el futuro. Algunas cuestiones que a mí me parecen importantes. Eh, principios básicos de ética. Bueno, yo me referí, busqué lo que el Centro Interdisciplinario de Estudios de Bioética nos señala. Y aquí están los cuatro principios, que son universales. Respeto por las personas, la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia. Pero si nos concentramos en el primero, y así lo dice el Centro, no lo digo yo, lo dice el Centro, ahí está. Hay que buscarlo y ya lo encuentran. Buscamos respetar a las personas, su autonomía. Y yo creo que en esto es muy importante pensar que la población nuestra, en el tema en particular, es bastante vulnerable. Bastante vulnerable a la información que se le entrega. O sea, las la, la, la personas, el, el ciudadano de a pie, no tiene la información que tenemos nosotros. Por lo tanto, claramente, el tema del marketing, el tema de la publicidad, la propaganda, tiene una condición particular en una población es bastante vulnerable aquello, ¿sí? O sea, no estamos hablando del mundo médico, no estamos hablando del mundo científico, no estamos hablando del, de la persona de la, calle, de la calle. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando pensamos en la autonomía, en la, la capacidad de tomar decisiones informadas, uno ve, por ejemplo, y no puede entender estas gráficas, donde el producto genérico, el producto genérico, tiene una participación en el mercado bastante menor, es la última raya. Entonces uno dice, no puede ser, pero es. Entonces hay que pensar qué elementos implican que se dé esta situación. Y por qué algunos productos que tienen las mismas características y especificaciones técnicas tienen un porcentual del mercado mucho mayor que el genérico, que tiene las mismas características. Estoy hablando de genéricos equivalentes terapéuticos. ¿Sí? Entonces, la verdad es que son estos los temas que a uno, desde la perspectiva ética, también debe preocupar. Aquí, por ejemplo, yo traigo cifras que me las compartieron los compañeros del, del Ministerio, que agradezco profundamente. Aquí tenemos una canasta de comparación entre lo que compra la Senabas y lo que se compra en las diferentes cadenas. Y uno no puede entender como en Senabá esta canasta de 47 productos tiene un valor de 29 mil pesos versus 230 240 mil pesos en cualquiera de las cadenas. Ahí tenemos un problema. Entonces le dicen de pronto dicen las farmacias populares cosa de comunista. No, las farmacias populares son producto del abuso, del abuso del mercado. Y hoy día tenemos 80 farmacias populares, o ciudadanas, o comunales, como quiere llamarse, de diferentes colores políticos. ¿Por qué? Porque las diferencias son brutales. Entonces, claro, no hay en alguna parte hay un problema. En alguna parte hay un problema. O sea, en la distribución hay un problema. Entonces, claramente aquí hay algunos números, pero son diferencias del 100%, del 500%, del 1000%. Entonces, claramente tenemos problemas de evidentemente, información a las personas, y donde la persona no tiene mucha capacidad para decidir porque efectivamente la información es exigada. Ya le anticipaba a mi amigo José Luis Cárdenas que yo iba a hacer referencia respecto de uno de sus laboratorios, que representa, pero a mí me gustaría escuchar alguna vez una explicación plausible, razonable, por qué se dan estas diferencias. Entonces tenemos, por ejemplo, el mismo principio activo en dos presentaciones, una como DCI y otra como Fantasía. Y resulta que hay una diferencia del 1000%. Sí, Ahí tenemos otro caso. Estos son gentileza de una asociación, asociación de usuarios. ¿Sí? Son datos reales de algunos años, pero que hoy día, evidentemente, tienen más o menos un correlato de las mismas diferencias. Entonces la pregunta es, desde la perspectiva técnica, pero no son producidos en el mismo laboratorio, no son producidos con los mismos equipos, no son los mismos profesionales, los funcionarios, los principios activos, las materias primas. Pero ¿por qué tenemos estas diferencias del mil por ciento? Entonces, yo creo que nos merecemos una explicación razonable, razonable. A lo mejor existe. Cuesta a mí, por lo menos, me cuesta imaginarla, pero evidentemente aquí debe haber algo, ¿sí? Finalmente, acceso a la información. Me quedan dos. Solo esta. Uno. Un minuto. Acceso a la información. Gran cuestionamiento en los últimos tiempos porque el ministerio ha propuesto que la prescripción médica sea por DCI. Y se han atado voces que eso es imposible. No, eso ocurre no solo en Chile, en muchos países del mundo. Se prescribe por DCI. No se está diciendo que el profesional no tenga la posibilidad de escribir el nombre de marca. Sí, lo puede escribir. Pero miren las asimetrías de la información. La CIF, seguramente el, mi colega y profesor Cauciño se va a referir al tema. Hace poquito saca una inserción en los principales periódicos del país. Página completa en el Mercurio, página completa en la segunda y no sé cuántos más. Eso cuesta, cuesta mucho dinero. Y yo quise traer aquí una carta al director, humilde carta al director, escrita por nuestro amigo, querido, Patricio Huanchuñir. Esa es la simetría de la información. Una carta al director, que ahí está, por ahí tengo la referencia, versus las inserciones. Entonces, claro, ¿qué posibilidad tiene la persona de a pie de poder discriminar correctamente si la asimetría en la información tiene estas dimensiones ¿ok? entonces yo creo que son temas, si estamos hablando de ética ética en la publicidad ética, la autorregulación etcétera, yo la verdad es que he visto que la autorregulación no funciona, desgraciadamente y yo creo que aquí ya nos quedan desafíos quedan desafíos, por ejemplo ¿qué pasa con los centros de estudios eh, de desarrollo estudio de estudios de bioequivalencia? yo creo que este país merece tener centros de estudio de biocabriencia. Y hay que protegerlo, hay que eh, incentivar. ¿Qué pasa con el reconocimiento de estudios de otros países? Es una tarea para México, por ejemplo. ¿Qué pasa con el producto de referencia si no lo tenemos en el mercado? Seguramente los compañeros del instituto que yo conozco muy cercanamente deben estar trabajando con otras formas farmacéuticas que no solo sean las eh, formas farmacéuticas sólidas y orales. Seguramente ya están pensando en otra. Y creo que hay que darle una vuelta que significa la implementación de la prescripción por 6 que a mi juicio eh, salvaría de muchos eh, errores o problemas de acceso a la información. Muchas gracias. Me llevo una botellita. <coughs>